No bueno, vengo, ya se ha dicho, a cumplir con el mandato constitucional. Y me parece que es una buena ocasión para cumplir con esa, con esa tarea impuesta por, por el pueblo a través del constituyente. Rendir cuentas acerca de la gestión, que no es mía, por supuesto. No es mía, yo agradezco. Al pueblo venezolano, los trabajadores, las trabajadoras, en todos los ámbitos de la vida nacional, los trabajadores, trabajadoras por millones del sector público, en educación, en salud, gestión social, los obreros, los productores, los campesinos, los labradores, los artesanos, sector público, sector privado, a todos los que hacen posible, han hecho posible que 2008 haya sido un año, un año más de resultados positivos, algunos altamente positivos, en la marcha nacional. La marcha nacional tiene un rumbo, la marcha, la navegación nacional tiene, tiene una, mar, una carta de navegación, ya lo dije, nuestra constitución. Y el proyecto nacional Simón Bolívar, el primer plan socialista de la nación, aprobado en esta Asamblea Nacional, señora Presidenta. El rumbo nacional. Y aquí está el gráfico. Listo, camarógrafo. A compadre. No. Mi compadre está fino ahí. Vean ustedes. No miramos hacia atrás, mientras más hacia atrás veamos, los datos son a veces escalofriantes, ¿saben? Ahora fíjense ustedes cómo comenzamos nosotros con una tendencia hacia abajo, lo cual es positivo. En este caso, la tendencia hacia cero es positivo, ya lo hemos dicho. Ah, miren ustedes el resultado del sabotaje, el golpe de Estado, luego esta caída en el 2004... Una, un incremento en el 2005 que nos preocupó, tomamos las medidas correspondientes, 2006, 2007 y miren el 2008, termina en 0,4099. El más bajo de toda la historia venezolana y el más bajo de todo el continente latinoamericano, el índice de Jimbo. Y el que tenga ojos, vea, y el que tenga oídos, oiga. ¿Eh? Por eso yo en verdad disfruto mucho cuando oigo algunos voceros, a veces acalorados, de, de los sectores o de algunos sectores de oposición, diciendo que Venezuela está a punto de un estallido social. Siéntense a esperar el estallido social Siéntense A esperar el estallido Ellos están ligando Un estallido social Nuestro pueblo sabe Sabe que somos imperfectos Sabe que cometemos errores Sabe que todavía Hay muchos viejos vicios y malas mañas que continuar combatiendo pero nuestro pueblo sabe de la voluntad de nuestro gobierno para darle justicia social al pueblo lo que es del pueblo pobreza y pobreza extrema cómo, cómo vamos en pobreza y en pobreza extrema bueno situación de pobreza quiero recordar la definición de esto se considera un hogar en situación de pobreza o una persona en situación de pobreza hay dos maneras, dos formas de medirlo por hogares y por personas aquellas personas que pertenecen a hogares donde el ingreso del hogar no permite adquirir la canasta, de la canasta de alimentos más los servicios, transporte, educación, salud, entre otros. Y la pobreza extrema es cuando el ingreso del hogar no es suficiente para adquirir la canasta alimentaria. Esa es la definición. Bueno, aquí están las tablas, vean. Más habla un gráfico bien elaborado que 100 palabras. A ver. Fíjense ustedes, esta es la pobreza general. Miren a dónde llegó en el año 93, a 71,6. En el año 95, en 75,5%. Es decir, esto significa que de cada 100 personas en Venezuela, 75,5 estaban en condición de pobreza. Ah, bueno. Esos son los años de la tormenta, las explosiones sociales, rebeliones, insurrecciones, violencia desatada. Luego vean ustedes la época revolucionaria, con un repunte producto del sabotaje y paro petrolero, y vean la disminución de la pobreza, que ya estamos rompiendo casi el piso del 30%, y esto va a continuar hacia abajo. Yo empeño mi palabra y mi vida empeño mi vida y comprometo a todos aquí comprometo a todos para que sigamos luchando y esta, esta variable terrible herencia del modelo capitalista neocolonial de explotación salvaje se ha derrotado definitivamente esto significa más allá de las tablas más allá de los gráficos y los números, que entre 1998 y el día de hoy, en estos 10 años de revolución, de gobierno revolucionario, salieron de la pobreza 2.733.108 compatriotas. Salieron de esa situación de pobreza. Y en el año 2008 salieron de la pobreza, dentro de ese total, la cantidad de 437.317 compatriotas. En un año. Bien. La pobreza extrema. Aquí los avances han sido mucho más positivos, mucho más rápidos, mucho más acelerados porque hemos atacado ese fenómeno con más intensidad. Incluso hemos creado un ministerio, un ministerio que nació para eso, el Ministerio del Poder Popular para la Protección Social. Aquí va, aquí va la tabla. En alguna época la pobreza extrema llegó, extrema, a 42% aquí en los años 90, miren, 42%. La revolución comenzó a bajarla, aquí vino el 2002 y luego estos años. Y ya está por debajo de 10. La última medición, segundo semestre 2008, 9,1%. Esto significa que en 10 años de gobierno revolucionario salieron de la pobreza extrema 2 millones. 196.392 compatriotas. Y debe llegar el día en que en los próximos años estemos en 0% de miseria, de pobreza extrema.